Los sentimientos más puros fueron marcando el destino Paso a paso fue forjando y se unieron dos caminos Con una nota empezaba algo que ya estaba escrito Fue Dios que lo decidió, que el José y la Lulu estarían pedidos Hoy estamos muy contentos porque ya ha llegado la hora Hoy se casa mi tío ya llega el día de la boda Ya aquí tengo a mis abuelos A Rafa y a Raquina Tú y todo el mundo lo conocen Ya están llorando de alegría Porque se casa el pequeño de la casa Dándole honra a los Jiménez. Ya tuvita la familia Hoy nos hemos reunido más de 300 gitanos para honrar a mi cuñada y levantarla bien alto. A dar la honra para los verdes, ya todos los gitanos. A su padre y a su madre, ya todos sus hermanos. A saber guardar lo puro que a los ancianos. Que esta cosa no se pierda, que se pierden los gitanos. La boda y la casa, que alegre y la familia preparamos todo al mínimo detalle para este gran día estamos disfrutando mire donde mire todo es armonía Mira a los padrinos el Luis y la Carolina el Luis que es tu hermano tu referente a la vida levanta su copa el alto brinda que Dios os bendiga y que guarde vuestro paso hasta el final de tus días Tu sobrina y yo queremos desearos que sea feliz Que el Señor guarde en tu camino Que sea el que nos ilumine Ay, ay que siempre se ilumine Quiero cantar de todo lo que siente mi alma Quiero entregar tu trozo más de corazón, porque contigo se me va la vida, pero confío en los propósitos de Dios, eres mi niña y siempre serás quien eres, eres mi negra, mi princesa, mi valiente, eres la estrella que un día me ilumino a tu pareja. De la vida, un regalo del Señor, llena la casa de flores de pureza y alegría que Dios bendiga tu casa o oh, la habla de mi niña La felicidad reside y se basa en el amor si dos personas deciden tenirse en un corazón hoy lo puedes ver cuando se miran ya lo son, que el José y la Lulu son el uno para el otro. La casa de la yaya Quina y la del yayo Rafa ya están de enhorabuena. Son momentos de una vida que cualquier padre desea. Orgullo de la familia que pasa el tiempo y que espera. Los novios somos gitanos, se quieren y se respetan. Porque ha ya. No a los novios Dios me los bendiga <risa> Jelly los Vargas y los Jiménez vienen cantando a los novios porque ellos se lo merecen han coronado familias y eso es porque ellos se quieren Jelly, los Vargas y los Jiménez vienen cantando a los novios porque ellos se lo merecen han coronado familias y eso es porque Que bien te queda la corona y tal sentido. A la casa de la honra y estamos agradecidos. Has honrado a tus abuelos. marcando su rumbo en su vida y en la dirección adecuada poniendo en orden su vida ¡Viva! que soy tu hermana, siempre serás el pequeño y el más grande de la casa, el valiente y el machote y el niño de tus hermanas, te hemos criado con cariño y vemos que te nos casan, dando honor y respeto al papá y a la mamá, queremos que seas feliz y que Dios bendiga tu casa. Y soñábamos con esto, y hoy te veo vestida de blanco No sonras con tu pañuelo, no sonras con tu pañuelo Yo le canto el jelly a mi hermana porque me sale El corazón por honra a mi padre y a mi madre Acorona toda mi familia con su pañuelo Con su pureza nos ha llenado de honra de respeto Más grande y en la familia. La conchila peli quieren que te digan que tiene su corazón para lo que tú les pidas. Que da la vida por ti. Ya antes de que se lo diga, y que si te hiciera falta, sin dudarlo ni un momento por ti daría ya su vida. Desde que eran muy pequeño siendo también ellas niñas, han sido quien te ha criado. Cuidado de tu día, ya llega el día de la boda y eso es lo que tú querías. Queremos que seas feliz todos los días de tu vida, porque ha llegado ya la boda del José. Él es hijo de Rafa y de la Quina. Quina. Pero los novios Dios me lo